con una visión con una dirección y con una idea clara de que la vega podía mejorar y que de la vega se merecía mucho más y por eso tenemos este showroom esta noche gracias a la familia Beato encabezada por Edwin Beato con la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden dar por seguro de que seguiremos impulsando la mejora continua, trazando la pauta y siendo tendencia número uno en el mercado automotriz de República Dominicana. Su enfoque de crecimiento continuo hacia los negocios hacen que Vega Móvil, el socio comercial de Grupo Viamar Ideal, y el que necesita para emprender el nuevo reto que tenemos por delante. La combinación va a ser todo un éxito. Donde celebramos la apertura del más grande, moderno showroom para la distribución de las marcas de un concesionario en todo el país. Y tenía que ser en La Vega. Les invito a conocer todos los espacios que hemos diseñado para todos ustedes y que disfruten un grato momento. Buenas noches.